En 1972, se inició en Las Palmas de Gran Canaria un viaje para estudiar los efectos del aislamiento y los espacios reducidos en las relaciones interpersonales, pero, para los medios, era un viaje donde experimentar el sexo sin los tabúes sociales. Compuesto por seis mujeres y cinco hombres de distintas culturas y religiones, viajaron durante 101 días hasta Cozumel, en México. Desgraciadamente para el líder de la expedición, el viaje fue relativamente tranquilo, por lo que él mismo incitaba al conflicto, Redujo cualquier intento de intimidad y puso a las mujeres al cargo, mientras los hombres hacían tareas insignificantes. Sorprendentemente, el resto de la tripulación colaboró al rebelarse contra él y así mantener el orden.